cerrar la escena sí. la escena sí sí sí Yeah. sin sí, yeah, estudio yeah. hermano sí, Sigo en escena, escribo con destreza Palabras en mi cabeza, controlo mi ciencia Espero con paciencia, sé que mi esencia Me hará escribir un rap Un sentimiento, el que te quiero demostrar Mi bello rap en el sistema está, pienso diferente, pienso grandemente Desde el guero voy de mente, rimas plenas salen de mi mente Espero llegar a la cima con mi gente, a cerrar que te inyecta, el que demuestra Vuela con mi letra y siéntete feliz Rio Bamba City Donde crecí, aprendí, viví Donde se encuentran mis hermanos, los MCs A mi rap lo llevo siempre a mi lado Con el micro en la mano Freestyleando momentos que extraño Con mi mano en alto recordaré el pasado es un sentimiento el que voy entregando, derramo letras, llevo rap en las venas, rapero escritor, escribo himnos, yo soy el autor, fluyen en rimas, yo tengo el control de la situación, soy el titán de mi nación. Voy con emoción sin distracción, me meto en la acción, suave noción, suave noción, noción sí. sí, sí, suave noción, suave sí. noción. Supero niveles, en cada concepto okay. rayo las putas paredes Camino con autoridad, pequeños detalles, escritos en mi cuaderno A mí las rimas me caen desde el cielo, así de sencillo lo voy haciendo Al planeta de mi mente ya va creciendo, sigo en el intento, no me rindo Hasta llevo en la letra e